La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional Celebró el pasado sábado una Eucaristía En la Catedral Santa Ana De esta ciudad de San Francisco de Macorís Con motivo del día de su patrón San Judas Tadeo La Eucaristía fue encabezada por el jefe Regional Noreste del Cuerpo del Orden General Orinson Olivense Minaya Quien exhortó a los agentes presentes a Ejercer su labor con seriedad Y honestidad Mire, en 83 años que tiene la policía Yo creo que ahora mucho. Vamos a la historia. La policía fue una institución creada con, mayormente por gobiernos represores para reprimir la sociedad. Ya la visión de una policía moderna, una policía comunitaria, una policía social, una policía cerca de la sociedad, que son las que tienen los problemas. Eso se va a lograr. Pero también quiero aprovechar para tomar la palabra de un gran amigo, Monseñor César Rodríguez Amado, el obispo de la diócesis de Puerto Plata. Y esto para los policías, también para los miembros lo del ejército y de la policía madre. La sociedad necesita una institución profesional. Se si acabó el dar reprimir la sociedad. La sociedad necesita una institución amiga que le ayude a resolver los problemas, como dijo Miguel Pero quiero coger una palabra al padre. El problema de la seguridad es de los cuatro elementos que componen el sistema de administración de justicia. Policía, fiscalía, defensor público y justicia. El poder judicial es de todo el mundo. No nos dejen eso.